Conoce a la mejor aliada para tu negocio. Una van compacta, versátil y con una gran capacidad de carga. La totalmente nueva Chevrolet Tornado Van 2022. Posee una amplia capacidad de carga de 650 kilos y un volumen de área de carga de 3.3 metros cúbicos. Cuenta con un motor 1.5 litros a gasolina. En el interior, está equipada con radio AM-FM y dos bocinas para acompañar tu camino. Además, dispone de diferentes kits de accesorios para adaptarse a las necesidades de tu negocio. Y cuenta con dos bolsas de aire para tu seguridad. Conoce todos sus detalles y más en Chevrolet.mx